I'm getting rich, huh? Remember when I said I hit a lick, huh? I don't really wanna fuck the bitch, what? Willie really went made another hit, okay? Like Prada on my motherfucking kid, huh? Louie on my motherfucking hip, huh? Curry how I dunk, no switch, Hey Fuck you gonna fuck that bitch, Hey, If you ain't gon' fuck with me, you a dumb fuck, uh Put up a hit but feel like one punch, uh Look at my bank and I'm getting dumb rich, uh And I'm gonna count it up to a hundred, uh Like this, like that, eh. Hey, Willie, tell me, how do you get a bitch like that, Hey, Listen to your music man, this ain't that, Hey Willie, tell me, how do you get your wrist like that? My pocket's fine, got money stacks on posted in the back, and got a honey rag. Melita de Blancanieves. Bueno, más bien tú eres. Yo tengo dos lados: el fanboy y el Francisco. ¿Dónde estoy? Da, da. ¡Ah! I seriously have no idea. Chico boludo, o sea un toque más chico, se atragantó, va a sonar mal lo que voy a decir, pero se atragantó mi prima, <ríe> sí, sonó muy mal, se atragantó mi prima, o sea, estábamos, no, va a sonar más mal lo que voy a decir, se atragantó con un cacho de carne. <ríe> Porque estábamos comiendo y, y, se, y se puso violeta, hey, le juro, se puso violeta, literal, amigo. O sea, literal. I like it, KG. Ladies and gentlemen, her. Si soy el único cliente, ¿por qué siempre limpias vasos? Vicios del oficio. Pone de nervios que un bartender esté ahí sin hacer nada. Pues ayúdame con tu sabiduría de bartender porque estoy perdido en el espacio. Tú no estás donde quieres estar. Tú sientes que deberías estar en otro lugar. Tú lo dijiste. Si pudieras tronar los dedos y aparecer donde quisieras estar, me apuesto que te sentirías igual en el lugar equivocado. El punto es que te enfocas tanto en donde quisieras estar. Te olvidas cómo sacar provecho del lugar en el que estás. ¿De qué estás hablando? Que dejes de preocuparte tanto por lo que no puedes controlar. ¿Sale su free? no tengo free, hijito Instálate, o, Escuchen, escuchen, escuchen Sí, nena, tengo más de 100 NFTs. Mi exmujer cree que estoy obsesionado y hasta he perdido la custodia de mis hijos, pero yo sé que en unos años los venderé por millones. ¿Ahora? Bueno, ahora mismo la verdad no tengo ni trabajo, pero... ¡Eh, espera! ¿A dónde vas? Oye, que no puedes pagar la cuenta con un dibujo de un mono. ¿Ah, no? Ah, ¡Qué chingado, Shinji! ¿Por qué me despiertas? Perdóname, Goku. Hoy no fui al hospital. ¿Pero qué estás haciendo, Shinji? hay? to show you something. Come inside. Into your little tent. okay. This is weird. Shinji? Pero qué carajos es aquí, Shinji? Perdóname la roca. Me confundí de hospital. ¡No! ¡Espera! ¡CHINGY!